Nos parecía un día hermoso hoy, con, eh, homenajeando al mate, una cuestión tradicional de nuestra cultura. Nos parecía muy lindo hacer este presente a los concejales y a las concejalas que nos han acompañado todo el año con tiempo de tradición, la verdad. Siempre del consejo nos han tenido, eh, digamos, nos han ayudado para realizar la actividad que hacemos en Plaza Belgrano o en, la, en el Centro Manuel Belgrano, lo hacemos por ahí en la esplanada. Es una actividad muy linda, ya hace seis años que estamos con tiempo de tradición y nos parecía importante eh, este día para eh, homenajear el mate y darles ese presente a los concejales. Eh, en este momento estamos también eh, eh, haciendo la convocatoria para la paisana y la mini paisana de las mateadas culturales y turísticas de San Salvador de Jujuy. Va a ser la elección el día 6 de diciembre en el Centro Manuel Belgrano a partir de las 17 horas. Las invitamos a las chicas a que se vayan a, a inscribir digamos para la elección y eh, bueno invitamos a todos ese día va a ser eh, realmente muy lindo porque va a haber mateada eh, va a haber eh, grupos musicales eh, están invitada la eh, Elsa Tapia digamos con su el grito sí eh, eh, el grito coplero, así que bueno, va a haber varios espectáculos digamos esa tarde, una tarde de tiempo de tradición, digamos, eh, haciendo la elección de La Paisana. Pueden inscribirse en, la, en el Centro Manuel Belgrano, eh, ahí en la vieja estación, se pueden inscribir en la Dirección de Turismo eh, después, eh, eh, los requisitos, eh, los de siempre, digamos, ¿no? O sea, que sepan bailar, sepan coplear, sepan servir un buen mate, digamos, ¿no? Y todo eh, con sus perfumes y sus características del mate. Eh, esas cosas van a ser las que se van a evaluar, ¿no? No va a haber más, digamos, de lo que es una paisana. ¿Días y horario dónde va a estar? Eh, ¿Por la mañana? Eh, eh, de 9 a 1, de 9 a 13. ¿Sí? No, no, la idea es invitarlas a todas, las paisanas, aquellas que quieran participar y, y formar parte de esta fiesta, eh, como cierre del año, digamos, Tiempo de Tradición decidió hacer esta actividad. Así que, bueno, los, esper, los esperamos a que se inscriban, tar, una tarde linda pa, a, a, para que disfruten, eh, bailen, digamos que es la, la esencia de esta actividad. ¿no? Un día muy especial para todos los argentinos, sin lugar a dudas el mate nos representa, representa a prácticamente todas las provincias que integran nuestro país y particularmente a Jujuy. En ese sentido, agradecer a Eugenia Puca, a todo el equipo de la Dirección de Turismo del Municipio Capitalino que hace seis años vienen realizando las mateadas culturales y turísticas con la idea de mostrar parte de nuestro bagaje gaucho a los vecinos de nuestra ciudad y a los turistas que llegan a San Salvador de Jujuy. En ese sentido, además, invitar a todos a lo que va a ser la elección de la mini paisana de las mateadas eh, culturales y turísticas este 6 de diciembre. Así que desde ya muy agradecido a todo el equipo, que sigan con este ímpetu y que sigan con estas ganas y lo más importante, que sigan mostrando nuestras tradiciones y nuestra cultura.